La expectativa es, uh, antes de todo, conocer las directoras con las cuales vamos a trabajar, que son dos personas que no conozco. Y entonces, uh, conocernos y conocer las otras personas, porque en mi grupo uh, está Sofía y Sirio, que son dos personas que, con que Sirio no conocía, Sofía la conocía, pero con quien nunca había trabajado. Ninguna de las dos, así que también encontrarnos en cena y desarrollar una relación y ver de qué irá nuestro encuentro cénico más allá que humano. Conocer al grupo eh, y compartir cómo interactuar en diferentes disciplinas o pensamientos, eh, pero más conocer al grupo. Supongo que. Esta semana es para conocernos y sentar un poco unas bases sobre las que iremos a trabajar el resto de días que trabajemos juntos para al final formar un espectáculo. Mi expectativa es venir a, a conocer, a encontrar el grupo, a ver cuáles son las propuestas y eh, dar a... Mostrar lo que puedo hacer y, y encontrar un trabajo colectivo. Eh, conocer la, los directores y el grupo con el que voy a trabajar. Eh, y también conocer los espacios de Madrid, eh, cómo llevan el circo, la dramaturgia, el trabajo con el espectáculo de circo en España que no tengo mucho conocimiento de, de lo que sucede en España en cuanto al circo. Eh, sí, bueno, primero pues, la, la creación del grupo, llegar a pues, conocer todos los intérpretes que hay en el proyecto... ...la parte más de producción y acompañamiento que tenemos con Raquel Camacho y María Cabeza de Vaca... ...y bueno, la expectativa es realmente generar un grupo, un diálogo entre todos los integrantes del proyecto poder conocernos y ya pues empezar a dialogar y debatir sobre las ideas que tenemos cada una sobre la creación de las piezas que vamos a hacer cada director y cada directora y generar además de ese diálogo y lenguaje pues intentar buscar también algunas imágenes empezar a trabajar sobre alguna escena y crear un poco el lenguaje que luego pondremos en escena a final del proyecto en mayo en el FRIZE. Es encontrar el, el equipo y conocer un poco de, más del proyecto y también uh, aprender uh, cositas de, de cómo trabajarlo con la gente. Pues para mí es un desafío porque es la, mi primera experiencia concreta de eh, puesta en escena, de mirada externa hacia un trabajo creativo. Y um, siempre creé, soy autora de circo, pero desde el interior, siendo también la, la intérprete. Entonces eh, creé siempre empezando de mis preguntas, mis inquietudes, mis intimidades y mis capacidades también técnicas. Y um, ahora es crear una materia a partir de cosas que no me pertenecen. Y, y este es un gran desafío, sobre todo porque en el circo no, no estamos acostumbrados a trabajar en esta manera. Todavía la figura del director es un poco vaga y, y entonces uh, es muy interesante este proceso. Mi expectativa para esta semana es uh, descubrir y conocer a las demás personas. Eh, nada más vine con la mente abierta de las posibilidades de lo que puede pasar y por el momento todo se ha pasado bastante bien, la conexión del grupo es bastante buena y, eh, y estoy tengo un poco miedo de lo que pueda seguir, de si va a funcionar, de cómo vamos a poder organizar eh, mi rol dentro del grupo pero al mismo tiempo emocionado de ver qué pasa y para ver qué pueda haber resultado al final. Mi expectativa para esta semana es eh, probar las ideas que eh, he pensado, eh, casi que, eh, bueno, todas las que de he decidido finalmente para ver cuáles tienen futuro y cuáles no. Bueno, quiero adquirir nuevo, nueva herramienta para poder trabajar de forma independiente o colectiva en un futuro pero ya instalarse en un grupo y, y que una persona dirija, siento que eso me ayuda mucho para, para aprender muy abierta a aprender mm, me gustaría aprender a, a conocer el, el pensamiento de un director y cómo es la creación de un espectáculo eh, en el circo y, aprender sobre estrategias de creación y cuál es el rol del intérprete eh, en una creación y hasta hasta qué punto eh, uno aparece como página en blanco o viene ya con su bagaje y lo pone a disposición de, de la dirección eh, y entender un poco los procesos de creación cómo se hacen en conjunto y al mismo tiempo eh, cuál es el es justamente el rol de, del intérprete en ese espacio de creación. Bueno, no tengo una idea clara como un objetivo que vaya a cosechar de esto. Simplemente estoy abierto a ver los métodos de trabajo, a ver cómo trabajamos. Eh, estar disponible para una experiencia colectiva y luego eh, ver qué de de todo lo que trabajamos me puede servir a mí que me llama más, como trabajo, qué me es más útil en el cuerpo y dónde encuentro más dificultades también, para asumir el reto y continuar. No venía realmente en modo de descubrir y, y ver qué pasa. No. Sí, quizá aprender un poco más de mi presencia teatral en escena y, y este lado que generalmente había sido mucho más eh, enfocado al movimiento y, y eso, entonces... Eh, voilà. eh, pues quiero poner la atención en que la acción se desarrolle a través de la técnica de circo. Es donde tengo ahora mismo puesto el objetivo. En esta semana, que igual un primer encuentro, creo que no va a haber mucho la presión de llegar a un resultado. Creo que es de verdad una cuestión de encontrarnos ver como nuestro, creo que es de verdad una cuestión de encontrarnos y ver cómo mmm, se puede constituir un lenguaje común con los directores y, y ver desde qué lugar puedo yo eh, servir a la proposición eh, artística que vamos recibiendo. Entonces, eh, ser, eh, mi expectativa y mi deseo es ser disponible y y de una manera también sentir cómo yo puedo, eh, que yo puedo desplegar para, para ese proyecto. Entonces de un lugar estar con mi herramienta y de otro lugar también estar disponible a cosas que aún no conozco y que aún no sé hacer. Es como aprender la, la flexibilidad de estar intérprete. Y, y trabajar con un equipo que no conozco y que tengo que estar flexible para, para las propuestas y de las otras personas y si esta, esta flexibilidad. Pues tenemos muy pocos tiempo para crear y yo estoy acostumbrada a un sistema de creación más a la francesa que se utiliza en una creación en dos o tres años. Eh, esto va a ser en tres semanas. Entonces, eh, aunque haya mucha prisa de querer enseguida tener un, eh, algo fijo, mi objetivo de la primera semana es de eh, sacar materia, aunque sea muy variegada y aparentemente imposible de poner juntas, pero que provenga del deseo de, lo, de los artistas. Entonces, a través de la improvisación, abrir y poner en la mesa todo lo que todo lo que hay luego la escritura la composición será más eh, los últimos días antes de, de la de la representación entonces esta semana es conocernos también, ver uh, qué camino corresponde más a cada artista. Yo trabajo mucho el circo unido al texto y buscar una forma orgánica de poner las eh, disciplinas de circo en una mm, narración, no lineal, pero igual con un contenido. Eh, pero tengo que ver también um, lo que le corresponde a cada artista, si es más hablar o más en una parte más coreográfica, conceptual y esto es, eh, digamos, el encargo que me pongo en la semana. Sí, lo que, lo que da este proyecto en concreto es la libertad de poder probar cosas que a lo mejor con otros proyectos no, no puedes, eh, bueno, por temas de tener que vender después, eh, entonces tiene que ir más enfocado a sacar un producto que sea bueno eh, y eso te limita a veces a arriesgar más. Entonces, mi, primero, mi primer objetivo es poder arriesgar y poder fracasar. <risa> eh, pero también dentro del objetivo está intentar que la técnica de circo brille. O sea, no significa hacer... Eh, me, me interesa ver cómo a través de esa técnica de circo pasa la acción que es algo que normalmente no puedo darle el tiempo, eh, aquí tampoco hay tanto tiempo, pero dentro del que tenemos eh, me gustaría ponerle el foco, si, te, si tengo que elegir algo, poner el foco en investigar más en profundidad eso, y como en este caso se da un tema tan concreto y tan... o sea, hay un tema que desarrollar y además bastante... Eh, queda bastante juego, creo que... ...está muy bien para este objetivo. Seguramente es un crecimiento personal para mí como creador... ...sobre todo en la puesta de escena, en la dramaturgia sobre la imagen del circo. Es una experiencia para mí muy importante poder aprender... ...ver un poco el pensamiento que tiene Raquel, sobre todo... ...cómo enfoca María Folguera también la dramaturgia en la pieza de teatro que ella hace compartir con las otras directoras y directores, entonces todo, toda esa parte, todo ese compartir, ese proceso va a ser muy importante para mí como, como experiencia y más allá de eso, eh, a nivel personal también, un poco la búsqueda del lenguaje que estoy intentando desarrollar dentro de lo que es el circo contemporáneo, mi visión sobre lo que es el circo, la utilización de las disciplinas sobre un concepto, una emoción, un sentimiento en concreto, como poder, a través del lenguaje corporal, del cuerpo como expresión de un lenguaje, tanto dramático como emocional, como sensorial, pues como poder seguir desarrollando esa línea que estoy intentando buscar y, y trazar dentro de lo que es mi trayectoria como, como creador y como intérprete también.